senador Comorera. Gracias, presidente. Mire que los parlamentos autonómicos tengan potestad normativa no es un argumento. Habrá que ir al acto concreto. Jurídicamente eso es insostenible. Mire, se lo ha dejado bien claro el Consejo de Estado en su dictamen, las resoluciones políticas meramente declarativas no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos, por lo que no constituyen el objeto idóneo para su impugnación. Y para respuestas políticas no está el Tribunal Constitucional. Lo de judicializar los conflictos políticos ya ven dónde nos está llevando, lo decía hace unos, un ratito el mismo presidente del Gobierno. No se va a cambiar la forma de Estado con una resolución de un Parlamento autonómico que no tiene más fuerza que la declarativa. Parece mentira que a estas alturas aún tengamos que diferenciar lo político de lo jurídico y hablar de la autonomía parlamentaria y de la imposibilidad judicial de influir en los posicionamientos que son estrictamente políticos. Les recomiendo la lectura de la sentencia 42 2014 del Tribunal Constitucional, que deja claro que en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante y que puede modificarse el orden constitucional siempre que se realice en el marco de los procedimientos de reforma previstos en la Constitución. ¿Quieren que repasemos las mociones o propuestas de resolución políticas aprobadas los últimos años por parlamentos autonómicos o ayuntamientos y vemos cuáles se extralimitan en sus funciones? En tres minutos, desde luego, no nos iba a dar tiempo. Y la única la única que acuerdan ustedes impugnar es una que reprueba al rey y reclama el fin de la monarquía, el PSOE, el Partido de los Valores Republicanos, como defensor de la monarquía. No entren en el juego del patriotismo de las derechas con gesticulaciones absurdas. ¿Acaso tienen miedo de que una marcha atrás en su recurso al Constitucional se convierta en munición para el PP, para Ciudadanos o para Vox? No sobreactúen y no le endosen un problema al Constitucional judicializando una vez más los conflictos que son políticos. No hay argumentos jurídicos para interponer ningún recurso, son una postura ideológica que suena vieja y desfasada tan viejo y desfasado como que en el siglo XXI se herede la jefatura de Estado por derechos de sangre. ¿Por qué la monarquía es para el PSOE intocable? No hay ninguna parte de la Constitución española blindada eternamente a posibles cambios, menos aún la del modelo de Estado. En vez de recursos al Constitucional, podrían preguntar ustedes de una vez en el CIS y salimos de dudas o aceptar en el Congreso de los Diputados alguna iniciativa vaya terminando, señoría. No, o comisión de investigación relativa a la monarquía en vez de protegerla contra viento y marea. No actúen ustedes de cortafuegos contra todo lo que puede molestar a la monarquía. Gracias.